Por primera vez en su historia, Netflix ha perdido más de 200.000 suscriptores de paga solo en el primer trimestre del año, con estimación a perder 2 millones para finales de junio, lo que ocasionó que sus acciones bajaran un 35% en la bolsa, lo que supone una pérdida de 54 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto para Netflix y en general para el mundo de la animación occidental? Con gusto te lo explico. Mi nombre es Polaris y esto es Darktoons. Primero que todo, algo de contexto. ¿Por qué Netflix ha perdido tantos suscriptores? Según voceros de la empresa, esto se debe a la existencia de nueva competencia, el conflicto europeo que desmonetiza videos y compartir tu cuenta de Netflix con familiares y amigos. Lo de la competencia es algo lógico. Efecto clásico de libre mercado. En cuanto al conflicto, bueno, Netflix forma parte de las empresas que hicieron cese comercial a modo de protesta en el país innombrable, lo que ocasionó la baja de al menos 700.000 suscriptores. Y finalmente, el compartir la clave con tus familiares y amigos. Para nadie es un secreto que quienes tenemos Netflix compartimos la clave con familiares que no viven con nosotros. Esto, Netflix lo considera una práctica nefasta ya que según ellos, cada casa debe tener una cuenta principal de casi 14 dólares al mes con 5 pantallas aunque solo viva una pareja. Y sí, sé que existe el servicio de una pantalla, pero este servicio cuesta $7.99, más de lo que cuesta el servicio de 5 pantallas de Disney Plus. ¿Están viendo el problema, no? ¿Cómo ha respondido Netflix ante este enorme problema? Bueno, haciendo todo lo que se pueda hacer mal en el menor tiempo posible, Nickelodeon eres tú? Lo primero es que han dicho que van a reducir el número de producciones originales. Normal si sacas 80 producciones originales al año con presupuestos que van desde los 8 hasta los 13 millones de dólares por episodio. Raro sería que el flujo no hubiese cambiado antes. Y es que sí, Netflix genera mucho contenido original al año, pero al ser tanto, no parece darse el abasto necesario para establecer un control de calidad eficiente, por lo que terminamos teniendo joyas como Aniquilación con Natalie Portman, Bride Will Smith o más cercano a nuestra área, Super Drugs. Ahora, ¿por dónde iniciarán los recortes presupuestarios? ¿Por la series Life Action para así poder evitar otro stand de los besos? En absoluto, el recorte iniciará por el área de animación. Porque siempre que se hacen recortes de presupuesto en empresas de producción de contenido variado, la animación es siempre el primer objetivo. De hecho, ya iniciaron, y es que recientemente The Warp informó que el departamento de animación de Netflix se está reconstruyendo, específicamente la división de niños y familia. Según los informes, uno de los ejecutivos del departamento, el director de liderazgo creativo y desarrollo de animación original, Phil Reinda, fue despedido. Y eso no es lo peor, ya que recientemente se dieron a conocer las declaraciones del codirector ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, en las cuales se informa que a partir de ahora, Netflix Animation hará el contenido que su audiencia quiere ver. ¿Qué significa eso de lo que la audiencia quiere ver? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? De entrada, que el flujo de animaciones originales, que ya era poco, va a ser aún menor. Además, van a comenzar a cancelar series animadas. No, esperen, ya comenzaron. La cancelación de Final Space, Bond, Toil and Trouble, lo nuevo de Lauren Faust creadora de My Little Pony, para dar continuidad a series como un jefe en pañales. Para Netflix solo es prioridad lo que funciona en un momento como este, así que todo aquello que no funcione o en su defecto pueda no funcionar, será erradicado del mapa. Ahora, quizás estén preguntando, ¿el coste de una serie animada es tan alto que decidieron iniciar por el departamento de animación? Ni de cerca. Según algunos informes realizados en años posteriores, se ha determinado que el precio de producción de un episodio de animación oscila entre 400.000 y 500.000 dólares por episodio, ni de cerca los presupuestos de sus series más grandes con 8 millones o 13 millones por episodio. Entonces, ¿dónde radica el problema? En que como siempre, la animación parece no ser una prioridad, o mejor dicho, la animación de calidad. Porque lo cierto es que han renovado varias series para adultos con chistes de pedos y series para niños con chistes de pedos. Se notan el patrón, ¿no? Y ojalá esto fuese lo peor de todo. Digo, reducir el número de producciones suena mal, pero no tanto como el hecho de recordar que, en el pasado, Netflix fue conocido como el salvador de series título otorgado por la comunidad de animación que veía en Netflix una esperanza para series que eran descartadas por las grandes cadenas. Ahora Netflix verá una serie cancelada como un riesgo económico al cual no someterse, y por ello, poco o nada va a ser de aquí en más. Lo que desgraciadamente significa que si alguna la audiencia como yo guardaba algún ápice de esperanza por el regreso de Final Space, aquí acaba de morir y con esta, cualquier piloto de animación o serie independiente que no provenga de una rentable franquicia. Netflix acaba de darle la espalda a la animación, y digo sí, puedo entenderlo, es una empresa, son números, es el negocio, pero eso no evita que nos quedemos con este terrible mal sabor de boca, ya que muchos veíamos a Netflix como la última esperanza. Ahora, ¿a dónde irán esas series? ¿A las versiones de streaming de las empresas que antes las habían rechazado? ¿Qué pasa con los nuevos productores de series? Si bien Netflix está por implementar medidas contra el traspaso de contraseñas y piensa incluso implementar un sistema de menor coste con publicidad y puede que esto a la larga arregle su problema económico, lo cierto es que el daño ya está hecho. Netflix apostará por una decimotercera temporada de La Casa de Papel y una octava temporada de Los Juegos del Calamar antes que apostar por una obra indie de animación o una creación de algún autor reconocido que no provenga de algo que la haga rentable casi por autonomía. Lo único que de momento podemos hacer es intentar apoyar más a los proyectos independientes, porque son lo único que nos va a quedar dentro del mar de chistas de pedos y desnudos con babas que están por arribar, no solo a esta, sino a todas las plataformas. Porque si Netflix logra tener éxito matando la animación y apostando por un plan más Disney, logrará ratificar aún más la postura de las otras empresas, y por defecto… Bueno, ustedes saben cómo acaba la frase. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las cosas puedan cambiar a futuro? ¿Que quizás series como Pibi den un respiro nuevo y que al apostar por series emergentes del ámbito independiente, como Hashtun Hotel, encontremos una salida distinta? una más enfocada en hacerle ver a las empresas cuál es el gusto real por la animación para que de una vez por todas se le comience a dar el respeto que merece este arte? Solo el tiempo no los dirá. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame saber tu opinión sobre el tema en los comentarios. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram por si deseas conocerme un poco más o en Twitch donde hago streams semanalmente. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.